Tengan paciencia porque tenemos cosas interesantes en el episodio de hoy En el último Krusty Rust se había marchado con la caja fuerte robada por los Ron Rizers. La persecución empieza Krusty está al frente se hizo por Kasey Casey brillaza a cabalear en una pony de My Little Pony y acercándose a los Long Riders, se hizo por Perky al final de la cuerda arrastrada a través del pueblo una vez más. Esos montoneros no podrán atraparme, les llevo mucha ventaja. Puedo acampar aquí. Busca leña y haz una fogata. Guay a ese camino, idiota. Casey y Zasey los iban persiguiendo, pero era la hora de las siestas de la cabra y repentinamente... ¿Qué pasa con esa cabra de Zay? Tienen arcolepsia, Casey, no es tu culpa. Acamparemos aquí y continuaremos la búsqueda mañana. ¿Y qué pasará con los Runrisers? Se les estaba haciendo difícil seguir la persecución a obscuras y decidieron acampar. Ahora tengo que darle más cuerda a mi caballo. lo Bronto, la gasolina va a explotar. Una de las leyendas conocidas del oeste, es la misma de la waquera con su fiel caballo, tiene que cuidar a su animal. Antes de dormir la waquera decente les da a su caballo una buena comida y una buena cepillada. Buenas noches Kasei, mañana seguiremos nuestra búsqueda. Todos sabemos que los malhechores como los hombres buenos necesitan cerrar los ojos y dormir. Y entonces el osito le dice a papá y mamá oso, oh, alguien estuvo durmiendo en mi cama también, y ahí está ella. Pero cada noche la terracería se convierte en un nuevo lugar, los dominios de raras criaturas nocturnas, que uno nunca ve durante el día, están meroseando. ¿Corren peligro nuestras heroínas? ¿Les pasará alio a los hombres malos? No se pierda el próximo capítulo de Couchirca 6, la peor del oeste.